Panita, ellos te, te chocaron, en a ti. no. No, no. No, no. la no. No, no. No, no. Claro, Pero eh, mira, estoy ellos te chocaron porque la policía lo persiguió. La policía me vino inmediatamente y lo apresó. Claro. ¿Y qué se dice de ellos? No sé. Yo llegué ahora, Traficante de que Haitiano. Que se dice que estaban traficando Haitiano, algo así. No sé, no. ¿Cuál es el nombre tuyo, pana? Me llamo Carlos. Gracias, Carlos. Panita, panita, ¿de qué lo acusan ustedes, Pana? ¿Tienen derecho a defenderse? Son inocentes ustedes, ¿de lo qué lo, de, de lo acusan? Ahí se presenta una situación. El esposo de ella, el esposo de ella venía montado, es lo que yo entiendo, cuando ella se acusa. Cuando ella lo vio, se acusó de la cuarpa. Entonces, ellos, de, ellos, de dónde son ustedes? Se... No me la puerta, ¿no? ¿O sea, Pero no es cierto yo estaban traficando que ¿Y que yo que yo que yo que a que yo que No, que yo que yo que yo yo el chofer le prendió la huida porque se asustó, con la verdad es que se desalgo ¿El chofer se fue? Sí. ¿Y ustedes iban y ir, señor? Se venía ahí también, en la guardia. ¿Amigo tuyo es? Eh? No. Oh. Madame, ¿sabes hablar español? No, sí, hablamos. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo, la, la, la cosa, yo, para la pulga, el mercado, para el mercado. ¿Y qué te pasó? No hablamos. Series. ¿Pero cómo, cómo usted, usted le pagaron al a chofer? Sí. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Dónde vives tú? En Platanar. Aquí mismo, de aquí mismo. <música> ¿De a llamar? Dinero falso. No, claro. ¿Cuál es el nombre tuyo Moreno? Eh, hey, Panita, ¿cuál es el nombre tuyo? Y pues, ¿eso dinero falso? de qué? ¿Tú estás cambiando dinero para eso? Yo no. ¿Y por qué te apresaron? ¿Y te le fuiste a la policía? Yo, yo, yo estoy aquí, eh, pero sí, la de, de, de, de una persecución aquí a una persona en una agua, donde ellos se, se acercaron en el vehículo. Y estamos aquí. Eh, lo que está metido por dentro, como un gato. Espera porque ese barro ahora. ¿Cuál es su nombre, mamita? Yo me llamo Maritza. ¿Qué se dice? ¿Qué fue lo que pasó? No, no, no, yo estaba acostada cuando el impacto y me tiré de la cama huyendo. Asustada. Asustada, pero muy asustada. Cuando ¿no? usted despierta que abre la puerta, ¿qué se encontró aquí? No, yo me abrí la puerta y miré, y digo, ¿qué fue? ¿Qué es lo que pasa? Y me entré dentro dentro de nuevo, pues no sabía, tanto Igual y, y, y, y, y vio personas en el suelo ahí tirado. No, tirado. Yo, amarrado. Amarrado ahí en la.. En la Dos haitianas que ella la trajeron también. De que la tenían secuestrada, dice dos sí, Y, y dos y do señores. Vea eso, mire, mire mi vieja. Dígame, a José Gutiérrez, que le diga que me vengan a arreglar mi vieja. Y ahí vinirá ya diálogo. Mira, bien. Mira, Si me vengan a arreglar mi vieja, eso es lo que me gustaría, porque yo soy una mujer pobre y soy viuda. Ok, mamita, muchas gracias. Repíteme su nombre. Maritza. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Johnny Johnny, Johnny Díaz. Johnny, tú no, presenciaste no, no, no, no. E este incidente que ocurrió sí, a su casa? Sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tuviste? Yo lo que vi que venía una guagua blanca, mi yo acabando y como pile tiro atrás de él, y la policía también, doblaron la curva sin saber que venían gente ahí. Uh -huh. Y doblando se fueron, y volvían de nuevo, de la vuelta de la 27, acabando chocando gente, vinieron a la terminal en la misma calle de nuevo. Ahí fue que Granada la vieja de la doña. Entonces el haitiano que iba que, ahí, que, que, que no es ladrón, que... que no. Que es un ladronazo, mi señor. Tú lo conoces. Ese hombre, ese hombre anda haciendo trance en la calle, de dando números falsos y haciendo de todo, buscando ay, a, a la mala manera. Entonces yo no sé cómo diablo llegó a hallar esos grupos de blanco, ya para abusar de los oficiales. ya haitiano no se han cansado dominicano, muy difícil montarle esa cotorra. Y que, de, de, de, de, que, de, que están conchando esa mentira. Entonces el haitiano que creen en todo el mundo, creen en esa cotorra de ellos. Que llegaron acá en ese extremo. ¿Te me entiendes? Entonces Haitiano un ladrón, ahí el único que yo conozco ahí que es un ladronazo porque me ha engañado alguna vez. ¿Tú lo vez. conoces ahí? Entonces eh, eh, Panita, la ahí bien en en el hoyo delincuente donde donde nadie puede salir y ahí. Las mujeres, las damas haitianas. Eh, ¿qué te dicen? ¿Qué, qué tú escuchaste? Me dicen a mí que eran atracando lo que iban, eso de eso, esa gente. Yo pensaba que iban ese, que, que, que la, las mujeres pensaban que eran guagüeros. Entonces fui conocer, pues a ver al haitiano, entonces confiaron más. Y el haitiano era el más malo. Empecé a montar así: que vamos para el mercado, para la puiga de Puente Seco, y eso era para atracarlo. Y era más haitiano. Las otras no sé qué pasó con las otras. Ok, muchas gracias, Pana. Está bien. ¿Cómo llevarlas? Tranquila, que ya está bien, mamá. ¿Quién te amarró? ¿Quién te amarró? Los no, yo no sé. ¿Le llevaron dinero? Es para ver la pasada. Anda, y tenían la cara tapada. ¡Vamos! Está bien. Pero ¡Se lo la ¡Se lo ahora. Ya los Agárrame Si quieren pueden entrar a la casa y si la casa. ¿Tiene ¿Tiene que pueden que tirar de frente. ¿Por qué se puso así? Ahí está grabando Sí, porque no Eso no lo paga nadie. ¿Y qué papá va a llegar? Nadie paga eso. Papá, si ya ya a lo a Thank okay. you.